Hola, en este segmento consideremos las principales variables para la evaluación. Me imagino que estaba preguntando, ¿cómo comienzo mis evaluaciones? Una forma más precisa para hacer esta pregunta es, ¿cuáles son los indicadores que debo tomar en consideración para crear una evaluación? Otra forma de considerar esto es con la pregunta, ¿cómo identifico las variables principales para una evaluación? Bueno, se empieza creando una situación o un problema lo más auténtico posible. ¿Qué significa esto? Pues significa crear una situación que refleje a lo máximo posible lo que se va a encontrar el estudiante en el mundo real. Hay que asegurar que la situación esté dentro de los parámetros del perfil o las competencias que se quiere desarrollar en el curso. Esto implica que el perfil o las competencias van a determinar la situación con que se va a evaluar a ese estudiante. Las situaciones que se crean para evaluar usualmente tienen varias dimensiones que son de interés para el estudiante o para el profesor. Ahora, hay elementos que debes tomar en consideración. Uno es la materia o el tema que se quiere evaluar y el otro es el nivel de profundidad que se quiere evaluar. Esos dos elementos no son iguales, aunque se trabajan co concurrentemente. Es decir, primero a hacer una lista de todos los temas que quiere evaluar. Esa lista ayuda a crear la cantidad o complejidad de preguntas que necesita. Y segundo, a esa lista hay que anotar al lado del tema la profundidad o ejercicio intelectual que quieres examinar. Es decir, no es lo mismo que pidas que identifique algo de un tema, que pides que analice algo de un tema. Intelectualmente, el análisis es más profundo que el proceso de identificar. Para estar claro, debe tener una lista de los temas que quiere examinar y el nivel de profundidad intelectual relacionado con ese tema. Muy bien. Pero eso es solo la mitad de la tarea. La otra mitad de la tarea es asignar niveles de ejecución a esa relación de temas y profundidad intelectual. ¿Qué implica esto? Pues pides un análisis de un tema y un estudiante lo puede hacer bien, otros lo pueden hacer a mitad y otros no saben hacerlo. Para que el estudiante lo pueda hacer bien hay que informarle qué significa bien. Y para que el estudiante que lo hizo a mitad o que no supo hacerlo hay que informarles de antemano que es una tarea a mitad o, po o pobremente realizada. Por eso es que existen las rúbricas o lo que se considera también como baremo. Una rúbrica indica qué es lo que se busca, cuáles son los criterios de evaluación y además indica el nivel de ejecución para poder distinguir un trabajo bien hecho de uno pobremente realizado. Pues invito a hacer una búsqueda en el internet sobre las rúbricas o baremo y compartir sus hallazgos en el foro de discusión. Adelante.